Hoy, eh, gracias a Dios que no se materializó porque la semana pasada eh, los, los eh, vamos a decir los trabajadores, verdad, de la industria de la harina, <coughs> que es de donde se hace el pan para que la gran mayoría o todos los dominicanos eh, puedan adquirir ese, ese ese artículo tan importante para la canasta de los dominicanos sobre todo en horas de la mañana y a cualquier hora del día pues el pan es el número uno ¿verdad? para todos los dominicanos pues en el día de hoy se tenía previsto y gracias a Dios que no se me materializó que el pan le fueran aumentado dos pesos de manera que de cinco que es el precio que, se está, que está llegando al consumidor pues iba a ser a, a siete pesos Afortunadamente, pues una intervención del presidente de la república el fin de semana pues, se reunió con los panaderos, con, los, eh, con el sector más bien panadero, y pues lograron ponerse de acuerdo para no llevar a cabo este aumento que iba a iniciar a partir de a partir del día de hoy. Pues este acuerdo no se ha dado a conocer, pero sí asumo que en, los próximos, en las próximas horas, en los próximos días, pues ya se le, le dará a conocer a qué tipo de acuerdo llegó el presidente o el gobierno con los panaderos. Es interesante porque eh, eso evitaría, ¿verdad?, eh, otro ruido. Eh, al gobierno recién instalado, pero no solamente por río, sino lo más importante es que el pan pueda seguir llegando eh, al, al precio que actualmente está que es 5 pesos la unidad. Así que nosotros queremos también saludar de esta manera, de alguna manera, al, al, al gobierno, al presidente de la República, porque eh, esta reunión evita eh, que se dé que se consolide esta situación que pudo haber pasado en el día de hoy. Así que vamos a esperar entonces que de ese acuerdo pues, traigan cosas interesantes que no, crea incertidumbre, ni nosotros como consumidores, pero mucho menos también al, al sector panadero, que es el responsable de que ese pan llegue a nuestro hogar eh, diariamente. Así que saludamos esa decisión del presidente y de los panaderos. Miren, en otro orden, y nosotros tenemos por qué seguir, <coughs> perdón, hablando de del COVID-19, <coughs> hoy vi una información que fue dada por la presidenta de la Sociedad de Epidemiología, donde ella dice que la razón...